a dar las gracias también a los que nos rodean. No es que tienen la obligación, pero eso les pago para que me sirvan, porque tengo que darle las gracias. Hermano, gracias. Un gesto amable. ¿Cuántas veces a ti también tú dices, mmm, todo lo que yo hago y ni siquiera me dan las gracias? Bueno, ahí tenemos que hacer las cosas por amor, a él, no por el que me den las gracias. Y ojalá no me la den porque el Señor es el agradecido. Él está viendo lo que tú haces y tiene en cuenta por ahí, ¿no es cierto? Como una, una, una cajita de ahorro con todas nuestras buenas acciones, con todo lo que hacemos. Están ahí y nos caemos, bueno. Y ahí están esas buenas acciones que nos ayudan a salir adelante. Así que... Gracias, Señor. Acordémonos que ahí Pedro tiene una ajá, <ríe> lo llamamos el otro día. Pedro tiene muchos baúles, competiciones, con reclamos, ya tres, ¡uh, lleno! Pero la, el baúl de la acción de gracia ni siquiera está lleno uno. Por lo menos deberá ser la mitad de las acciones de, de lo que pedimos, ¿ya? Porque muchas veces, pues pedimos que le doy las gracias al Señor si yo le pedí y no me lo da no te lo ha dado, hermano querido, en tu tiempo, te lo puede dar. Y si definitivamente no te lo da, es por el amor que te tiene y ve que eso que tú pides, que tú crees que es tan bueno, te va a hacer daño. ¿Y qué es lo que te da? Te da la fortaleza para tú poder seguir adelante, a pesar de no haber dado lo que se te pide. Lo que tú le pediste no te da, pero te da la fortaleza para poder salir adelante y aquí en primera de Juan 4.1 dicen el espíritu de la verdad Chile es la verdad hermanos queridos no crean cualquiera que pretenda poseer el espíritu hagan más bien un discernimiento para ver si pertenece a Dios porque han surgido en el mundo muchos falsos profetas Palabra de Dios, palabra de amor que me guía, me previene, me da la luz, que tengo que discernir, hermano, discernamos frente a lo que voy a decir, frente al camino que voy a tomar, ya hay muchos falsos profetas, dice que han aparecido, está hablando hace dos mil años atrás, hoy día y en diez años, cien años más, van a haber falsos profetas, Dentro de nuestra madre querida iglesia Porque así es, Satanás nos tiene pescado Pero ahí está para que discernimos ¿Y ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo puedo saber el camino que yo voy a tomar Es el verdadero o no? Es la paz Esa paz que tú sientes dentro de tu corazón A lo mejor es un camino difícil Hay un camino fácil Y te muestra en el discernimiento Que el camino más difícil es el que tienes que seguir Pues ahí en ese camino difícil, el Señor te va a dar la paz y vas a sentirte en paz. Pero si vas por el otro, aunque sea fácil, tú dices, no sé qué me pasa, estoy intranquilo, hay algo que está. Es la primera señal de que por el camino que vas no es el mejor, porque donde hay paz está el Señor. Si no hay paz, no está Dios, porque Dios es un Dios de paz y de amor. Así que, mi dama, el Señor, ayúdanos a discernir siempre tu camino. Señor sí. Jesucristo, por más que quiera encontrar otro nombre que pueda salvar, es el que nos ha Jesucristo, porque no es sobre la tierra. There's a woman who my Sobre el Esteban, sobre la tierra Otro sobre El es yo sobre la tierra Hoy oh, nombre